No, no. Nena, me pides que te vuelva a ver Sabes muy bien que no vuelvo a caer Y me preguntas por qué yo te terminé Nena, me pides que te vuelva a ver Sabes muy bien que no vuelvo a caer Y me preguntas por qué yo te terminé te contesto que ya no me molestes más Me presumes en tus redes como un patán Pues tú sabes la verdad, bien que se dónde Tantos sentimientos encontrados Un solo camino y bien que te tire los dados Una relación de infantes, eso me hizo daño Hasta pronto, no engaños. Ah, chao. Tantos momentos te tomé y no pude ver lo que hice por ti cuando estabas tú conmigo Ahora quieres volver cuando te dejé Pero sé que todo lo que hice era tu castigo Tantos momentos te tomé y no pude ver Lo que hice por ti cuando estabas tú conmigo Ahora quieres volver cuando te dejé Pero sé que todo lo que hice era tu castigo Hay ocasiones de las cuales me arrepiento No vuelvo a estar con la mujer, traiciono sentimientos creer lo que pudo ver lo que me diga cuando acepte que el error no pudo ver sé que no puedo confiar en tus abrazos que por si sí te dan igual no aceptas que te quise pero te da igual ya que más da ya que más da no me tienes que te vuelva a ver sabes muy bien que no vuelvo a caer A nunca parar Muchas relaciones Tengo una formal agradecida Ahí nos vemos Chao